¡Hola! Yo soy Lila Tochi y el día de hoy vamos a ver el evento final, así es, de la temporada de Fortnite. Ahí se ve Galactus al fondo. ¡Lila Tochi! ¡14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, my God! Galatus. ¿Ya puedo irme? ¡Oh, my God! ¿Ya vamos a morir? ¡Emoción máxima! ¿Ya? ¿Ya nos podemos ir? ¿Ganemos? ¿No? ¿Ganamos? Ya, eso fue todo, vámonos. ¡Sálganse! <risa> no. no. Vamos a la sala. Oh, no. oh my god, oh my god. Güey, aquellos ya se están yendo, ya, ¿por qué? Vamos a la sala. Ve, ve, ve, ¿está pasando algo o no? No. Te estoy mirando Galatus a ver pasa, si perfecto. hace algo. Galatus, ¿Sí? Galactus. <risa> Pues yo no veo que haga nada el tipo. No te tires porque nada más es ver acá que no va a pasar. <risa> sí, ¿no? <risa> pues no parece estar pasando nada. Nada más es ver aquí. ¿Dónde están amigos? ¿Siguen allá sentados? Ahí va ya. No, no. no va. nos no. están haciendo comer ansias. Epic mandó un error. ¡Cállate! <risa> va a ser mañana. ¿Qué? Ya, ah, ya, ya. Ya. Quiero, quiero Cállate a Iron Man falso. ¿Dónde están? Amigos, ¿dónde están? No los veo. ¿Están abajo? Quiero. Ah, siguen abajo. Uy. Casi me uh, ah, ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí está! ¡Oh, my God! ¡Es horrible! ¡Es feo! ¡Corre! ¡Me ¡Oh, ay! Okay. ay! me metí a la casa Okay. No. No. Ay. No me va a pegar. No. Ay. Que acaba de destruir todo, ay, Dios, tíos. Ay, Dios. Me voy a morir Uy, por caída. Uy, sí, vamos a caer. <ríe> ¿En el agua? Verte, Hola. Uh, me salvo a él. Aquí tienes. Uuh, uh, thank you. A Vámonos. Uh, Gracias, pues. <ríe> <ríe> <ríe> a huevo que sí. Pues yo te salvé, acá, pues. No. Tienes tiempo, dice. Uh, oh. Uh. Uh. ¿Qué está rayos haciendo? Pero no, no se puede mover de ahí. <risa> no. Mira la ruina, ya la están Ah, Ay, sí, pobre ruina, la neta. Le, le ha pasado oh. de todo a ese sitio. Es el punto de hacer ese. Si sigue absorbiendo el punto a ese La realidad colapsará por completo Eso no suena bien Porque suena tan tranquilo Ya porque todo está en blanco. Son sí. sí, ah, un chingo. Muévanse a conducir. A conducir. puedo. Uh, hay oh, Tanta gente jugando. Conducir. Conducir. <risa> oh, oh, ¿Qué tu buque de temporal y cloné miles de millones de autobuses de combate para convertirlos en bombas muy poderosas? Tenemos que conseguir que Galactus se coma todos los autobuses posibles antes de que termine con el punto cero. O sea, que me coma a mí. Si todo sale bien, se abrirá un portal. que me verá. Vaya, vaya, vaya. de ataque? ¿Tierres? ¿Tú eres de ataque? ¿Tierres? ¿Tú eres de ataque? ¿Tú eres de ataque? ¿Tú eres de ataque? ¿Tú eres de ataque? ¿Tú eres no me gustó esto. Como poco. Ahí voy. Oh, oh, está raro. Estoy disparando. Ah, tengo que disparar a estas cosas. A los glotones. ¿Ves un Mm. Ay. No, no, no, no, oh. okay. Estoy, con, estoy conduciendo una bomba. Lo hubieran dicho desde el principio. No puedo. Me van a matar a estos cabrones. Vamos ayudar ¿Por qué? ¿Se echó el un rubio, por, por. Ok Oh, no, ah, ah, ah, ah, ah. es es un piche, eso es feos de esos jueguillos feos de naves asesinas! No quiero morir. Ay. Ay. ¡Muere, muere, muere, muere, muere! ¿Qué clase de juego es este? ¡Ay! ¿En serio? una garra? Ah. Vientos, amigos. Sí, igual es que el, el evento de mí va a ser lo mismo. Sí, por favor. Ajá, sí, gracias Ok Adiós Solo me usaron Si ven por su alrededor Está la planeta donde está Este estado de De nada. Hasta la próxima. ¿Será todo? Shhh, déjenme contestar. <ríe> Alberto contesta o okay? qué? Ah, oh, ya me parece continuará. Entonces, vamos a alcanzar a ver la nueva temporada. Uh -huh. Y empieza en ¿Ya está cocinando? Está estoy cocinando? ¿Qué es el toque del saxo? Vamos a hacer un concierto. <risa>